Victoria y Pablito, con Sil, con Susi y con Flor. Una agrupación aquí de entendimiento y acompañamiento. Flor que se porta súper bien con los vendajes. es que está súper tranquila siempre, es la hora del relax y ahora se le cambian cada X días para que siempre estén limpitos y sus heridas y patrita y Victoria ahí cotilleando mucho sí. y Pablito aquí aprovechando para espigolear un poquito de ella No Victoria, testa, Victoria que es una experta también en vendajes Porque se le han hecho un montón Y supervisando que todo se haga correctamente Conforme a los estándares Total